Hola, bienvenidos a una nueva charla de la Donde 2021. En esta ocasión hablaremos de la observabilidad en Punto net Antes de presentarme, me gustaría dar las gracias a todas las personas y empresas que hacen posible este evento, empezando por la organización, desde entonces hasta todas las empresas que han colaborado en el mismo, como Microsoft, Debsdna, my public Inbox, y sobre todo recordaros que esta charla... Eh, todos los beneficios de los tickets que podéis pagar van a ir dedicados a la Fundación Goma Espuma. Como siempre, para los que podemos participar en los eventos es un placer que los mismos vayan dedicados a la organización médica. mi nombre es Núñez Castro eh, soy desarrollador generalmente, eh, os dejo ahí mi Twitter en mi correo electrónico voy un poco apurado porque son 40 minutos y la verdad que me apetece mucho, hacía tiempo que no me apetecía mucho contar cosas como charla. Y, bueno, eh, visteme despacio que tengo prisa. En general, no va a haber nada de PPTs, esta es la única, simplemente una agenda. Hablaremos un poco de login muy práctico, muy, muy, muy simple, ¿vale? Un 100 Hablaremos de ActivitySource, comentaremos un poco de Listener, OpenTelemetry, Jager, Loki Grafana. Y, sobre todo, hablaremos, si nos da tiempo, de herramientas eh, típicas que tenemos en la CLI de .NET, como DondeCounter, Stamp, Stack, Trace, etc ¿Vale? Pues eh, empezamos. Eh, para esta sesión he preparado una pequeña una aplicación cliente, es una aplicación MVC que, que veis aquí, que se llama WebClient, y eh, un servicio, ¿vale? Que en este caso es una API HTTP. No tiene nada, la aplicación eh, simplemente son las plantillas por defecto, las arrancamos, ¿vale? Aquí tenemos sin más nuestro API, sin autenticar, sin, sin demasiadas historias. Y aquí, pues, nuestra aplicación MVC. La única característica que tenemos es que estamos haciendo una llamada desde nuestro web client hacia nuestra aplicación MVC eh, con este eh, HTTP client que, que veis aquí. Es la, la única parte. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos. Cuando hablamos de observabilidad, hablamos de logs, hablamos de trazas, hablamos de contadores, hablamos de información que podemos dar al exterior. La primera parte que nos ofrece... La primera pata que nos ofrece las aplicaciones en punto de core, partiendo incluso de la plantilla por defecto, es simplemente utilizar el, el nombre, ¿vale? Es decir, es, sería algo tan fácil como, bueno, venir aquí y decir, bueno, pues tenemos una advertencia aquí, uh, we are on the home index, on the home controller with data, mmm, lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte. Esto es lo habitual de ver en las aplicaciones. Cuando hablamos de hacer este tipo de trabajos o cuando construimos módulos, librerías o aplicaciones, generalmente intentamos hacer un poco más de eh, hincapié en esta parte. Aquí hay di diferentes efectos que podemos ver. Primero, un punto único donde tener nuestras trazas y poder localizar, eh, definición de los IDs de estos eventos y, sobre todo, uno importante que es en aplicaciones grandes con un alto volumen de, de peticiones y demás es la cantidad de strings que generan en memoria, la cantidad de locaciones y, por lo tanto, el trabajo excesivo que el colector de basura puede hacer. Para ayudarnos con ese trabajo, eh, la gente de Punto Record nos ofrece alternativas, como, por ejemplo, eh, utilizar logger mesas. Entonces, nuestra primera pata en, en observabilidad va a ser, dentro de esta car carpeta de diagnósticos que tenemos aquí, crearnos eh, nuestra clase de diagnósticos, como, por ejemplo, web eh, client, la aplicación diagnóstico ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en, en, en esta clase es, bueno, por, por un lado, inyectar nuestro Unilogger Factory, es decir, el que se va a encargar de generar nuestros ilogs, Logger, perdón. Lo generamos aquí, hacemos el típico patrón de sacárnoslo a un, esta dependencia a un field, unilogger, ¿vale? Y lo vamos a sacar de esta forma. Vale. Y le vamos a llamar webclient, sin más, ¿vale? Perdón. Webclient. Ese es el nombre de la categoría que va a tener el log, ¿vale? Decíamos que, bueno, en vez de utilizar esos strings como los utilizábamos, la idea podía ser... Eh, la idea podría ser utilizar esos elementos por medio de esta clase Logger Mesas que definíamos. ¿vale? Logger Mesas tiene un método que es define, que nos permite definir un método con los parámetros que se le van a pasar al log, en este caso simplemente un parámetro de tipo string. ¿vale? Nos permite especificar un nivel de verbosidad, en este caso, como en el ejemplo utilizamos warning. Nos permite especificar lo que hablábamos, un IDE para un evento. Entonces, voy aquí a crearnos eh, class eh, web. Web Client Event IDs y vamos a crear nuevos public static event ID eh, Home Home Index Event ID New Event ID y le vamos a poner simplemente un 100 y el nombre de nuestro evento. Repito, utilizo HomeIndex, esto debería ser mucho más descriptivo, evidentemente, pero simplemente para que vayamos entendiendo eh, cómo funciona, eh, creo que esto es suficiente. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestro identificador de evento, tenemos una clase donde guardamos y podemos revisar los identificadores de evento, incluso simplemente en código, ver las referencias del mismo y por lo tanto eh, ver dónde están en el código y poder ayudarnos a depurar mejor el error. Bueno, perdón, y ahora aquí el mensaje. We are on the home index, lo mismo que antes. On the home index with additional data. Y aquí le ponemos, por ejemplo, pues nuestro parámetro data, que es el que va a venir. Esta clase logger mesas lo que va a definir, básicamente, si nos fijamos un poquito aquí en el IntelliSense, no es más que un action que toma una serie de parámetros, un action, Epa, private action que toma un e-logger, un string, porque lo definimos de tipo string, y eh, siempre un exception para poder definir los mensajes en, en caso de error. ¿vale? Entonces, homeindex igual a esta definición que tenemos aquí. Lo importante es que cuando llamemos a esta traza, ¿vale? y le pasemos el parámetro adicional de datos, data, por ejemplo, que es lo que vemos ahí, y excepción null, y aquí nos falta especificar el logger. Lo bueno de esta técnica, repito, es que nos estamos ahogando crear siempre esa definición de mensajes para utilizar los mismos alocaciones y demás. Los vamos a tener aquí eh, construido y simplemente vamos a reutilizar un action que ya tiene todo ese formato construido, ese stream generado en memoria, etcétera. Con lo cual, repito, nos vamos a ahogar trabajo. vale Entonces, Sería un pequeño cambio que nos va a favorecer, repito, entrar en la observabilidad, nos va a favorecer gestionar los 70 IDs, eh, mejorar un poquito el rendimiento de los logs, etc. Una vez que tenemos esta clase definida, pues la vamos a registrar simplemente en, pues, en nuestro contenedor de dependencias: Add Singleton eh, Web client Diagnostics, que es como lo llamado Web client Diagnostics. Voy a mirar un poquito cómo vamos de tiempo: Web client Diag, eh, Diagnostics. Vamos a resolver este namespace, vale, ya lo tenemos registrado, venimos a nuestro controlador, en vez de tomar el logger, ahora vamos a tomar nuestra clase WebClientDiagnostics, le vamos a llamar Diagnosis a este miembro y lo vamos a poner exactamente igual aquí. ¿vale? WebClientDiagnostics, Diagnostics, y vamos a modificar esto. Muy bien, entonces ahora en vez de hacer simplemente esta traza, lo que vamos a hacer es Diagnostics Home Index with extra data, le vamos a poner aquí, que es potencialmente el parámetro eh, que le podemos pasar. Si ejecutamos, esto es para ver que no hemos metido eh, la pata en ningún punto, que sigue funcionando, eh, pues ahora deberíamos ver en las trazas de nuestro WebClient, una vez que esto arranca, deberíamos ver en las, tra en las trazas de nuestro WebClient, aquí, como hemos dicho, eh, nuestra traza de advertencia eh, y demás, ¿vale? Recordad también que eh, todo el sistema eh, de, de login se apoya en una serie de proveedores que podemos especificar, que podemos configurar aquí. Configure Login, vamos a poner nuestro Login Builder y vamos a ir haciendo algo que nos va a permitir bueno, pues, ir continuando un poquito con la demo, ¿vale? Entonces, este eh, Login Builder, borramos los proveedores que tenemos por defecto, como pueden ser el debug, ese console que veis por ahí, etcétera, ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente agregar Serilog. Serilog es probablemente hoy el proveedor de eh, login builder más conocido que tenemos. ¿Vale? Evidentemente, no lo he comentado, esto es posible porque tenemos aquí varios paquetes incluidos, que son eh, Serilog, extension Login, básicamente. ¿Vale? SeriLog, extension logging y eh, el sync para la consola. Esto es lo que, bueno, por ahora, de los paquetes que necesitamos, esto es lo que tenemos que tener para que esto funcione. El siguiente punto, evidentemente, es configurar cómo queremos nuestro SeriLog, seri qué va a etc. Entonces, logger configuration... Vamos a poner esto aquí y le vamos a decir que escriba contra eh, la consola, ¿de acuerdo? el nivel de velocidad se lo vamos a poner en information y vamos a hacer un reach eh, con el log context, ¿vale? Evidentemente esto lo podríamos sacar a las settings, de, lo podríamos sacar a las settings de, una, de una aplicación, ¿vale? Esto sería lo normal, es move this to application configuration file, ¿vale? vale eh, Vale, si sí, no tengo algo mal, que es crear el logger. Vale, entonces arrancamos esto, todo sería igual, la diferencia es que ahora en vez de usar el writer específico del logger, lo hemos quitado, hemos incluido serilog y simplemente pues, eh, lo vemos un poquito más coloreado, con un formato un poquito diferente, sobre el que hablaremos ahora, pero en principio es lo mismo. Este es nuestro primer paso de observabilidad. El segundo paso que vamos a incluir es eh, hablar de Diagnosis Listener y hablar de eh, Activity Source. Hasta la llegada del punto B5, y con lo que me ahora en punto B6, las clases que utilizábamos para dar observabilidad dentro del proceso eran Diagnosis Listener, eh, esta clase Diagnosis Listener, que podemos incluir aquí, Diagnosis Listener. Vale, esta clase lo que nos permitía era básicamente... Eh, poder dentro del proceso ir comunicando eh, sucesos, información y un payload de datos que diferentes herramientas, como por ejemplo podéis pensar en, en mini profiler y otro tipo de herramientas, pueden utilizar. ¿Vale? La idea de mini profiler era básicamente, básicamente sacarte una pequeña mm, ventana en tu web eh, en la que podías ver pues, internamente todo lo que estaba sucediendo. Y eso era porque era capaz de tener un observador sobre ese no listener e ir eh, acumulándolo eh, para enseñárnoslo como usuarios. Eh, con toda la llegada de OpenTelemetry, con toda la llegada de esa especificación de, de telemetría abierta por la Cloud Native Foundation, eh, en N 5 tenemos eh, nuevas clases como son eh, Activity Source y Activity y Activities, ¿vale? que eran eh, APIs que venían del mundo antiguo de .NET Full Framework, pero que han sido remodeladas para trabajar con la especificación de y que ya habilitaban el hecho de empezar a crear correlaciones entre tus sistemas, eh, ir gestionando esa correlación para tener una visión unificada. Bueno, con la llegada, repito, de OpenTelemetry, lo que se intentó es que esa misma clase que ya estaba pensada para ese propósito eh, la pudiéramos utilizar dentro de, de este mundo de, de OpenTelemetry. ¿Cómo creamos un Activity Source? Bueno, eh, las aplicaciones.net en sí mismas ya tienen un Activity Source que están usando, HTTP Clean o esos módulos ya tienen su Activity Source, en SQL eh, los proveedores ya tienen su Activity Source, pero tú, en tus módulos, en tus aplicaciones, nosotros, eh, vamos a poder crear eh, nuevos eh, Activity Source. La forma de hacerlo, básicamente, la forma de hacerlo es eh, crearnos una nueva instancia de nuestro Activity Source, le vamos a llamar eh, activity, activity Source, ¿de acuerdo? Y le vamos simplemente a dar un nombre, eh, que le vamos a llamar eh, Web Orders Module, por ejemplo. Sería nuestro módulo, nuestra aplicación, eh, etcétera. Le voy a dar un nombre un poco para diferenciarlo del servicio de la aplicación. Y eh, la versión que le vamos a dar, que le vamos a poner, por ejemplo, a este módulo, la versión 1.0. Una vez que tenemos ese Activity Source, lo que podemos hacer es que la gente pueda crear esas actividades y configurarlas para especificar en ese trozo de código qué quieren hacer. Para ello, voy a poner esto en minúsculas, para ello, lo que vamos a hacer es, esto lo, lo voy a crear estático, ActivitySource, StartActivity, y le vamos a dar un nombre que va a ser, eh, yo qué sé, Starting eh, Home, disculpadlo start, yo que sé, lo vamos a llamar home. Vale. Y eh, sin más, devolvemos esta, eh, devolvemos esta actividad. Vamos a poner aquí esta este activity, ¿vale? Y entonces en nuestro eh, controlador, lo que vamos a hacer es que esto nos devuelve una activity. Esto nos devuelve una activity. Y en esta activity tenemos una serie de métodos que vamos a poder utilizar para eh, comunicar, por ejemplo, con los tags, los atributos que queremos incluir en nuestras trazas de OpenTelemetry. Aunque no se llame attribute, esta la, eh, repito, la clase activity existe y por lo tanto este es el mismo nombre. Le vamos a poner simplemente tag 1, le vamos a poner value. Y lo mismo podemos hacer con los eventos. addEvent event y le vamos a poner eh, new activity, perdón, new activity event. New activity event, eh, my event Y lo mismo vamos a poder hacer con algo típico como es el baggage, que es la información que queremos que viaje, ¿vale? BAG1, VALUE, BAG1, simplemente por entenderlo. Y dejamos nuestra actividad dentro de esta actividad, es decir, dejamos nuestro código dentro de esta actividad. Con esto ya empezamos a dar más información de o bien nuestros módulos o, en este caso, nuestras aplicaciones. ¿Cómo lo observamos? Bueno, hay diferentes formas. Yo no quiero perder tiempo porque no tenemos mucho tiempo. La primera forma es crearte un Activity eh, Source y agregar un Activity Listener, donde puedes configurar todo eso y escucharlo dentro del proceso. Para no tener perder tiempo con eso y, y sobre todo porque no es algo que hagamos habitualmente, lo que vamos a hacer es enchufárselo a alguien que lo va a reconectar, como en este caso es eh, OpenTelemetry. Entonces, vamos a agregar directamente a OpenTelemetry, ¿vale? Y en este builder vamos a agregar eh, el resource builder que vamos a utilizar, es la definición de nuestro servicio, básicamente. Entonces, eh, resource builder, eh, resource builder, eh, punto create ¿vale? resource Resource Builder, vamos a resolver nuestro namespace. Venga, punto Create, Default, y vamos a agregar aquí un add service. vamos a resolver también este método, y le vamos a llamar WebClean, que es como se llama nuestro servicio, y el service version le vamos a poner lo mismo, Ver 1.0, porque es nuestra definición de versión. Después vamos a agregar la instrumentalización para SPN Core, es los Activity Source, en este caso de SPN Code, vamos a agregar la instrumentalización para HTTP client, podríamos agregar la instrumentalización para un Redis, para un SQL, etcétera, y vamos a agregar nuestros source, ¿vale? Que si no me equivoco le llamamos a, a nuestros source, le llamamos Orders Module, ¿vale? Entonces vamos a agregar nuestros source. Muy bien, ya tenemos la primera parte de la configuración de eh, OpenTelemetry. Lo único que nos queda... Esto es service version. Esto está mal. Esto es eh, service version. Vale. Lo único que nos queda es decir dónde vamos a exportar. Para exportar esto tenemos, eh, pues, muchos exportadores. ¿eh? Zipkin, eh, Jaeger, y de Azure Monitor es un exportador y Application Insights pues será otro elemento compatible con el protocolo de Pentelmetry. Eh, como tenemos nuestro servicio al que llamamos, y a mí también me interesa que ahí haya toda la parte de trazas distribuidas, eh, voy a agregar el mismo código, la única diferencia, ¿vale? La única diferencia es que no le meto el source, porque en esta aplicación no va a haber source, ¿vale? Entonces, simplemente levantamos esto y vamos a ver si esto funciona. Recordar que aquí he puesto un Jaeger, es decir, es un módulo que va a recibir toda la información de telemetría eh, de, en formato de telemetría y nos la va a presentar para que la podamos descubrir. Con el fin de no complicar esto, tenemos aquí un pequeño compose. Docker Compose, uh, Jammer, donde tenemos pues, un Jaeger, donde tenemos un Loki y donde tenemos un Grafana sobre el que vamos a hablar ahora. Vamos a levantar, rapidito, y vamos a levantar nuestra uh, aplicación. ¿vale? Entonces, vamos a hacer un, unas pequeñas trazas y ahora como estamos llevando esa información uh, de trazas distribuidas a Jaeger, Vamos al puerto que tenemos puesto por defecto y pues vemos aquí los diferentes elementos, ¿vale? Nuestro web client, por ejemplo, o el, el, el API que está, eh, está escuchando y vamos a buscar todas las trazas, ¿vale? Entonces, en todas estas trazas lo que vamos a conectarnos aquí y es ver los diferentes spans eh, que tenemos en, en, en las mismas, ¿vale? Eh, me he equivocado en una cosa, dejadme parar esto un segundo... Porque le he puesto el mismo nombre de servicio en, en el API y entonces me va a confundir un poco. Vamos a ir aquí al API y el nombre del servicio le vamos a poner en eh, some service, ¿vale? Vamos a parar esto y dejarme también comprobar, le hemos llamado activity source, ¿vale? Home. Y en el startup le hemos puesto el source, orden medirlo, ¿vale? Le voy a parar esto. Un segundo, para que no queden las trazas ahí eh, y no nos confundan, y los vamos a volver a levantar en un segundín. Vale. Y ahora sí, ejecutamos nuestra aplicación. Ejecutamos nuestra aplicación. Hacemos alguna traza. Nos movemos a Jaeger. Jaeger. Vemos los diferentes servicios, ¿vale? Podemos restringir, a yo que sé, eh, por ejemplo, que el path sea este, ¿vale? Vamos, podemos buscar las trazas o simplemente eh, pues, ver todas las que tenemos, ¿vale? Y, por ejemplo, localizar esta y ver los diferentes puntos son los que ha pasado. La aplicación, ¿vale? Eh, nuestro servicio, nuestro source con el tag 1, como vemos aquí, ¿de acuerdo? El que pusimos. El, la llamada al API, porque también estamos instrumentalizando LAPI API, y el propio API, que también decidimos llevarlo a eh, esta traza distribuida. Es decir, ya tenemos una visión de todo lo que ha pasado, ya tenemos una visión, perdón, que la voy a... Ya tenemos una visión de todo lo que ha pasado desde el principio de la aplicación hasta el final recorriéndonos los diferentes spans, que es como se llama esto, de, los que cuesta la, de lo que cuesta la aplicación y podemos ver por dónde ha saltado y podemos ir almacenando información o un, una maleta de uno de ellos al, al otro y tenemos de una forma relativamente sencilla eh, trazas eh, distribuidas. Esto lo podemos mejorar un poquito más. vale eh, Para todos aquellos que utilicéis Grafana, que es una herramienta de monitorización bastante prototípica, pues podemos ir a nuestro grafana, podemos dar de alta un datasource nuevo, como ya Egger, ya Eger, que es como se llama en nuestro servicio, 16.686 en el compost, lo damos de alta y ahora podemos explorar directamente nuestras eh, trazas distribuidas directamente desde eh, eh, Grafana, donde aquí vemos todo esto. ¿vale? Incluso podemos ir un poquito más allá. Ya tenemos eh, Serilog, pues podemos coger alguno de los syncs que tenemos en Serilog y los podemos hacer apuntar hacia el propio servicio de eh, syncs, de logs, digamos, de Grafana, que es Loki. Entonces, yo puedo cambiar esto y podemos decir, oye, pues, un Write to eh, eh, Grafana Loki, vamos a poner la URL de, de Grafana Loki que será Localhost eh, 3100 y el template de las trazas lo vamos a poner de esta forma. Lo tengo aquí puesto para perdón para no perder demasiado tiempo con él. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Ay. Ahora no me deja. Vale, lo vamos a poner aquí. Eso es. Vamos a reducir esto. Y vamos a hacer que el Enrich vaya también con la información... Que se va moviendo de traza a traza, es decir, nuestro Activity Current, ese identificador que es el que se va moviendo entre los diferentes spans para lograr tener esa traza distribuida, vamos a querer también que vaya con, con nuestros logs. Entonces, sencillamente eh, agregando un sync a Serilog, si volvemos a levantar nuestra aplicación, volvemos a hacer alguna llamada, vamos a volver eh, a Grafana. Vamos a volver a entrar y vamos a agregar en este caso otro Data Source nuevo, que es Loki. Loki 3100. Loki 2.3100. ¿Vale? Lo vamos a agregar y en nuestro explorer vamos a poder seleccionar Loki. Y vamos a poder, por ejemplo, buscar todas las acciones que han sido contra nuestro home controller y aquí podemos ver la información. Fijaros, lo que he conseguido con este formato de traza es que aquí nos aparezca el identificador de ese spam o el identificador de la traza distribuida. Lo bueno que tenemos con el, el Datasource de Loki es que podemos agregar una cosa que se llama el es decir, puedo agregar un delimit field sobre ese trace id o ese identificador de traza distribuida, y como yo me sé el formato que le hemos puesto a la trazas, es que acaba con el cortete y después tiene un, después tiene como w un, como un, como, un, como la expresión regular esa que tenemos, en este caso que serían los caracteres ese como de UID y lo que vamos a hacer es que llame con ese identificador que llame a eh, directamente el Jaeger. Es decir, cogemos el identificador de la traza distribuida y vamos a hacer una query directamente en Jaeger. Si hacemos simplemente esto, volvemos a explorar, volvemos a seleccionar, por ejemplo, eh, la misma traza que antes. Ahora, venimos aquí. Fijaros que es capaz de cogernos la, esta información de, las, de la traza distribuida y llevárnosla a una página que tiene un error, porque esto no está bien configurado. Vamos a ver si está bien configurado. Eh, el internal link no está bien configurado, es Allia Eger. ¿eh? Vamos a guardarlo aquí. Y esto sí que debería estar bien, vamos a a poner. Show Logs. Vale, vamos a coger la traza. Tenemos aquí ese 3 id y podemos abrirlo directamente en Jagger dentro de Grafana. Es decir, lo que hemos conseguido para observabilidad es básicamente tener nuestras logs bien hechos, con ese log de mesas, etcétera dentro de Grafana con Loki y además enchufar directamente el identificador de la traza distribuida para verlo en Jaeger también eh, dentro de Grafana. Podemos navegar, es decir, podemos navegar desde nuestro mensaje de log hasta la identificación de la traza distribuida de un sistema, ¿vale? Donde podemos navegar por todos los servicios que ha pasado, ver los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta es la primera pata que eh, parece importante de cara a dar, observa, dar observabilidad en, nuestra, a, en nuestras aplicaciones. La segunda pata, vamos a ver cómo vamos de tiempo, es la pata de los contadores. vale, Dar información, por ejemplo, con contadores de rendimiento. Si yo vengo a esta aplicación eh, y hacemos un double counters. Podemos ver que ya tenemos una herramienta de línea de comandos que es Download Counters que nos permite ver los contadores de rendimiento de nuestra aplicación. Si arrancamos la misma, vamos a hacer un F5 y vinimos a este donde Counters y hacemos un PS, podremos ver todos los procesos que se están ejecutando del mundo.net y vemos el identificador del proceso, que es el 20904 en este caso. Entonces lo que me permite esto es hacer el siguiente, donde Counters Monitor. Menos monos, entonces ahí y creo que era 20.904, si no me equivoco. Con lo cual, podemos ver los contadores de rendimiento de esta aplicación. Es decir, yo me voy a navegar a la aplicación, que estará por aquí, home home, home, home, y podemos ver aquí pues, los diferentes contadores. Los que hay por defecto son los de System Runtime, estos que estamos viendo, pero hay otras muchas categorías de contadores de rendimiento eh, que podemos ver, como por ejemplo, eh, Microsoft ASP.NET Core Hosting o las propias categorías que nosotros nos queramos hacer, ¿vale? Entonces, para poder ver las diferentes categorías, simplemente hacemos aquí un counters y agregamos las que queremos ver. Microsoft ASP.NET Core Hosting, hosting, eh, system.rubb. Entonces, lo mismo. Ahora, en vez de salirnos una categoría, nos salen dos, donde podemos ver, por ejemplo, el número de requests que hacemos por segundo, etcétera. Volvemos a hacer diferentes peticiones y aquí pues, debería ir cambiando la información, el número total de requests, los números de requests por segundo que logramos hacer, etcétera. ¿Vale? Evidentemente, igual que Microsoft eh, dispone de ciertos contadores, pues a, a nosotros nos puede resultar interesante hacer los nuestros. ¿vale? Bueno, hacer contadores es relativamente sencillo. Fijaros, vamos a crear aquí una clase WebClientCounters web client y lo único que tenemos que hacer es que esta clase herede de event source. Vamos a parar la ejecución del proceso que le de event source vale. paramos esto y en su constructor web diagnostics lo único que vamos a hacer es darle el nombre web counters, por ejemplo vamos a definir el event source settings Y suficiente. Y ahora vamos a definir nuestros contadores, como por ejemplo, perdón como por ejemplo, un contador de tipo incrementing pulling counter, que es un contador, eh, yo que sé, home per second. Vamos a intentar medir las veces que vamos a ese home index. Y vamos a meter aquí el home per second value, el valor de ellas. Vale, pues este contador de tipo Incrementing Pulling Counter es un contador que me permite evaluar en un espacio de tiempo el número de elementos que se han modificado. Es decir, el contador por segundo, el contador por minuto, etcétera Y le vamos a llamar home per second, por ejemplo, este contador. Y... El event source es este y la función en la que coge el valor es la que te devuelve el, el second value. ¿vale? Y aquí, bueno, opcionalmente le podemos poner, perdón, opcionalmente le podemos poner un display name, le vamos a poner el mismo, hamper second, y evidentemente también podemos poner el cada cuánto cambia. Y vamos a decir que es un time span, por ejemplo, cada segundo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos que.? ese contador se incremente? Pues creamos simplemente nuestro método eh, increment home index y lo único que hacemos es eh, interlocket interlocket increment el valor, home per second value. ¿vale? Es decir, incrementamos el valor que es el que se está usando aquí. ¿Vale? Y... Eh, y opcionalmente lo único que vamos a hacer es lanzar un evento. Esto es por la parte de w por ahora no la vamos a tocar. Level igual, eh, information. Vale, entonces ya tenemos, vamos a compilar, a ver si hay, no hay algo en lo que me haya equivocado Vale. Eh, esto está... Esto está mal. Vale. Vale, entonces ahora lo único que vamos a hacer es un singleton de esto. Entonces, private, eh, public, perdón, eh, webclean counters, instance, igual a esto. Y lo vamos a hacer vale Vamos a ver que nos quedan cinco minutitos y vamos a llamarla aquí. compilamos, vamos a arriesgarnos, a ejecutar directamente, volvemos a nuestra consola, volvemos a nuestra consola, non counters PS. volvemos a coger el identificador de nuestro proceso, y la diferencia es que ahora vamos a meter un nuevo contador que le hemos llamado web clean si no me equivoco. Vamos a ver cómo le hemos llamado al contador, web counters Entonces venimos aquí, y Web Client Counters. Y el identificador del proceso es 10064. Entonces, vale, levantamos los mismos. Lo que pasa es que ahora la diferencia es que tenemos nuestra clase de contadores, tenemos nuestro contador. Y si venimos aquí y empezamos a darle un poquito de vida, ese contador debería incrementarse. Ya lo tenemos en 4 y si intentamos hacerlo un poquito mejor, bueno, pues eh, ese valor eh, debería ir moviéndose, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hemos hecho hasta ahora es eh, trabajar los logs, trabajar nuestra telemetría trazas distribuidas, en este caso con OpenTelemetry, lo hemos juntado todo con, en este caso con Grafana, con Loki y Jaeger, eh, somos capaces de navegar de los logs hasta... Esa traza distribuida, y ahora hemos incluido algún elemento más de observación, como es contadores de rendimiento que permitan evaluarnos a nosotros cómo estamos funcionando. Opcionalmente, ¿qué más podemos hacer? Lo mismo, hay otras, solo nos va a dar tiempo, yo creo, a ver ahora mismo eh, Donet Dump, simplemente porque lo veáis, pero hay otro conjunto más de herramientas, por ejemplo, Donet Tool Install, como. Donet Dump, Donet Trace, Donet Stack, que nos pueden ayudar a mejorar o a intentar ayudarnos en la parte de observabilidad de nuestras aplicaciones en producción, en entornos eh, productivos de desarrollo. Entonces vamos a instalar eh, Donet Dump simplemente para que la veáis. Mientras se instala, voy a ver si está encendida la aplicación, ¿está encendida? Vale. Entonces, una vez que tenemos instalado Donet Dump, fijaros que la ayuda lo que nos, lo que nos permite es Donet Dump collect. Vamos a hacer un PS primero, eh, Donet Dump PS, lo mismo que antes, es 10064, y aquí vamos a hacer un Collect eh, del 10064. Bueno, nos permite eh, diferentes modos, en modo completo o no, menos type full, vamos a hacer menos, menos type full y el menos menos process id, como antes, 10.064. Entonces, con esto hemos conseguido tener un dump, que fijaros, se ha escrito en este mismo directorio, es este eh, dump que tenemos aquí, pero además del collect, fijaros que tenemos la parte del analyze. Entonces, yo puedo hacer, donde? Dump, analyze, y aquí tenemos el, nuestro fichero de dump, con lo cual aquí tengo, por ejemplo, un dump heap, eh, menos stat donde puedo ver toda la pila de memoria de mi aplicación, empezar a trabajar en la misma, buscar algún memory leak, etcétera, etcétera. Han pasado, yo creo que ya los 40 minutos. He ido con un poco de ansiedad, un poco ansioso para intentar enseñaros cosas. Creo que simplemente abrir boca y veáis de todo lo que somos capaces en mundo.net para dar información de nuestras aplicaciones, eh, eventos, contadores, trazas, trazas distribuidas, verlas en herramientas más o menos habituales como son Grafana, como son Jagger, Loki, Zipkin y otras muchas más, Azure Monitor, Application Insights, evidentemente etcétera, y que tenemos mucha potencia y que os animéis a intentar eh, averiguar, a preguntar más sobre este tema o a que hablemos un poco más profundo en alguna charla de comunidad sobre este tipo de cosas, etcétera. Repito, disculpad que haya ido tan rápido, espero que hayáis disfrutado la charla, como siempre, así en placer.